Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Pilar Morales y les voy a hablar sobre el bordado cadeneta. El bordado cadeneta tiene varios nombres, bordado francés, bordado hindú, bordado tambor o crochet univel. Realmente no se sabe de dónde sale esta herramienta. Pero lo que sí se sabe es que en el siglo XVIII ingresa a Francia a una provincia llamada L'Univille y se vuelve una locura, ya que con esa herramienta se puede realizar trabajos muchísimo más rápido. Esa herramienta se vuelve tan famosa que la empiezan a utilizar las casas de alta costura y de este modo le ponen el nombre Gancho L'Univille. Hay dos tipos de bordado, bordado francés y bordado Ari o hindú. En el bordado francés utilizamos en el carrete, enfilamos todos los abalorios como vemos en estos momentos aquí, con esta maquinita que es súper fácil el mostacillero, es muchísimo más fácil trabajarlo de esta manera. Eh, trabajamos por debajo de la tela. Y en el bordado hindú o ari se trabaja enfilando los abalorios en el gancho y trabajamos por encima de la, de la tela. Ahora les voy a hablar sobre la diferencia entre estos dos ganchos. Recordemos que a estos, a este gancho le llaman aguja lunivir, pero esta es mal llamada, ya que realmente si notamos en ninguna de las dos tiene agujero para meterle un hilo. Lo ideal es que se llame gancho lunivir porque es un gancho de crochet. La diferencia en la lunivil con un gancho de crochet es que su cabeza es puntiaguda, mientras el gancho de crochet tiene su cabezal en punta roma. La aguja lunivil puede venir en este formato o en madera. Viene con un tornillo que es para apoyar y saber saber por dónde va el gancho de crochet. Esta cabecita, este ganchito, tiene que mirar hacia el tornillo. Normalmente, estos ganchos de Luninel vienen de tres calibres. Calibre 70, 90, 100 y 110. O por lo menos esos son los que llegan aquí a Colombia. El bordado francés realmente se utiliza en aplicaciones. Y esas aplicaciones las podemos transformar. Por ejemplo... Este bordado lo podemos poner en un puño de una blusa o lo podemos poner en la solapa de un bolsillo. Lo podemos poner en un pantalón. Podemos decorar un bolso. También podemos decorar unos zapatos. Tiene infinidad de, de formas de aplicarlo. Podemos usarlos en aretes, en pulseras, en broches, por ejemplo estos aretes están bordados en tul, tiene strass, tiene rocalla que definitivamente es hermoso la forma como se ve, se, le pusimos unas perlas, le pusimos un, un setting de stone, es hermoso, por ejemplo este corazón está bordado en lino ya es nuestra imaginación en dónde lo queremos aplicar sobre los abalorios que podemos utilizar en este bordado es infinita podemos usar cualquier abalorio que tenga hueco pueden ser rocallas pueden ser rondelas puede ser estrash lentejuela y etcétera espero que te haya gustado este video informativo y síguenos en nuestras redes y recuerda darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta pronto.